Vamos a presentar una iniciativa en eh, Parlamento Vasco, en Juntas Generales de Vizcaya y en ayuntamientos para que el servicio de gasolino que ve peligrar su futuro eh, siga funcionando eh, como un servicio de transporte a través de la ría, haciendo eh, como la cremallera entre ambas orillas. Lo que a día de hoy es un ida y vuelta se mantuviera conectando con siguientes eh, posibles paradas. No tenemos una, eh, desarrollado el proyecto porque lo que pretendemos es que esto se estudie, se investigue, se avale eh, donde podría haber esas paradas. Lo que proponemos además es que el gasolino, las embarcaciones, sean sostenibles, eh, por ejemplo, alimentadas por, me, por medio de placas fotovoltaicas y que, por otro lado, se integre este servicio público en el sistema Baric. Además, este servicio podría ser un buen eh, gancho de atracción eh, turística, como ya prevén en otros eh, servicios eh, ...tanto la, bueno, las distintas administraciones públicas... ...y por último, lo que proponemos es que en la naval, aquí al lado... Eh, ...un par de naves que desde las asociaciones eh, defensoras del patrimonio... Eh, ...defendían que se mantuvieran eh, vivas... ...lo que defendemos es que una de esas naves pueda ser utilizada... ...como, eh, pues digamos, como el taller donde reparar estas embarcaciones... ...en caso de que haya que mejorarlas o repararlas o lo que fuera necesario...